Muchas gracias, señor presidente. Eh, hay una cosa que está usted haciendo relativamente bien, señor Bellido, yo se lo reconozco. Voy a intentar yo desmontársela, si me lo permite. Y es que, como un mantra continuo, repite las cosas en una experiencia de usted político que usted conoce, que repitiéndolas un millón de veces parece que terminan siendo verdad. Pero también es importante para saber dónde estamos, mirar al pasado, para entender el presente y sobre todo para proyectar el futuro. Usted le hablaba a la señora alcaldesa de promesa y de lo importante que es cumplir las promesas. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero aquí hubo un alcalde que prometió que si había un parado más en su mandato no se volvía a presentar a las elecciones. Y no hubo uno, hubo seis mil. Hubo además 700 empresas menos en esta ciudad. Hubo además 16 mil familias con todos los miembros en paro. Y hubo 19.000 cordobeses que no tenían ninguna ayuda. Y lo que hizo fue una primaria en su partido, se presentó él solo y volvió a presentarse. Lo digo por lo, de la, por lo de las promesas. Pero ¿qué pasa si del 2015 al 2019 hay menos parados que cuando este equipo de gobierno llegó? ¿Usted va a salir a pedir disculpas y va a decir, reconozco que nosotros lo hicimos mal y reconozco que este equipo de gobierno lo hizo bien? Si hay más empresas... ¿Va a reconocer usted que este equipo de gobierno lo hizo bien y que usted, que era el teniente alcalde de Hacienda, lo hizo mal? Yo entiendo que le dé pelusilla, yo eso lo entiendo, señor Bellido, desde el cariño. Que diga que todo está parado, que no hay proyectos, pero yo se lo voy a repetir otra vez. Mira, bueno, ya es un proyecto Marrubial, Villarrubia, el Parque de Levante, en turismo, en turismo. El Otoño del Caballo, ya lo comentó mi compañera, Flora, o el Festival de las Callejas, donde todos sus concejales, señor Bellido, estuvieron en la foto de la presentación. Yo le voy a pasar, también con cariño, y al señor Martín me lo puede colaborar, usted en su intervención, los proyectos que hizo la Gerencia del Urbanismo de 2011 a 2015, que fueron muy importantes para esta ciudad. Aquí se los detallo. Estos son... O le voy a presentar los paquetes turísticos que hizo su equipo de gobierno de 2011 a 2015. Aquí se los detallo. Y esto es una realidad, pero como usted tiene la réplica después de mí, puede el señor Martín ahora pasarle unos datos y que me los conteste. Licencia de urbanismo. Pues mire usted, lleva razón. Usted y todos los que han intervenido en este sentido. Y hay que aplicarse y hay que trabajar en este sentido. Ya lo estamos haciendo. Pero como los mantras se repiten, le voy a dar un dato. Número de licencia de urbanismo 2016, 775 concedidas. Número de licencia en el 2014, señor Martín, 613. Por mucho que se repitan los mantras, los números tampoco dan en las licencias concedidas. Mire, eh, con Cosmos tenemos un problema que se llama 30% de paro y de eso se aprovechan ustedes. De eso, porque si aquí hubiera pleno empleo, a nadie se le ocurriría proponer ...una incineradora dentro del casco urbano... ...y de eso se aprovechan... ...como de eso se aprovecha el gobierno de España también con la ampliación del Cabril... ...que es la partida más grande que hay para la provincia de Córdoba del gobierno de España... ...la ampliación de un cementerio nuclear... ...y mire, le voy a hablar de una persona importante, señor Bellido... ...¿conoce al señor Pedro García? No soy yo... ...el señor Pedro García es el que detuvo la Guardia Civil... ...en Madrid en la estación del AVE, cuando venía a reunirse con el señor Nieto, después de la posible privatización del alumbrado público que se iba a hacer en infraestructura y que era dueño de una empresa perteneciente a la Púnica, Pedro García. Por lo tanto, le pido, desde el cariño, que no nos dé lesiones de privatizaciones y que no nos dé lesiones de mantenimiento de la empresa pública o de un empleo público, porque eso es lo que estamos haciendo o intentamos hacer desde el Ayuntamiento de Córdoba y desde, y le digo con, con muy buena intención, desde la Delegación de Infraestructura. En el anterior mandato, mi compañero Paco Tejada y mi compañero que me, que me corrija, Emilio Mente, creo que pusieron dos o tres veces planes de empleo para esta ciudad y se propusieron planes de ciudad con respecto al empleo. Eh, usted, y en ese momento el señor Nieto, no atendió a ninguno. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a hacer lo mismo. Seguro que la alcaldesa no le recoge el guante demostrándole que todos somos de que todos somos iguales. Y mire, yo voy a ir terminando como empecé. Usted, señor…, como terminé la última intervención, perdón. Usted, señor Dorado, no tiene problema en decir que no son ningún problema que es llorar o lloriqueo de políticos, hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía y hablar de los presupuestos del Gobierno Central. Lo acaba de decir aquí hace un minuto. Y no me extraña que usted no tenga ese problema y no me extraña que usted defienda eso porque usted ha pactado en la Junta de Andalucía los presupuestos con Susana Díaz y ha pactado los presupuestos en el Gobierno de España con Mariano Rajoy. Por lo tanto, su partido es el responsable de que Córdoba sea la última en inversión del Estado y la última en inversión de la Junta de Andalucía. Siéntase usted un poco responsable también y déjenos a nosotros por lo menos llorar o patalear de que Córdoba no merece ese trato con un 30% de desempleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García.